Apreciados hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga ricamente. Esta es la hora que quiero compartir con ustedes esta meditación. La palabra de Dios tiene tantas enseñanzas para nosotros. ¿Qué tal si oramos? Buen Dios y Padre, nos presentamos delante de ti a esta hora, poniendo nuestras vidas en tus manos, poniendo a nuestros amigos, hermanos, familiares, poniendo la familia de cada una de aquellas personas encontradas en ese tráiler muerto. No sabemos dónde viven, de qué país son, pero Padre, Consuélalos. Dales, buen Dios, las fuerzas. Es doloroso. Sea tú el juez y las leyes terrenales. Gracias porque tú las estableciste que puedan dictar la sentencia a todos aquellos. que han hecho lo que no deben para que estas personas tengan que morir de esa manera. Danos comprensión de tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Quiero invitarles hoy a que analicemos un tema de Igle Crecimiento. Crecimiento de Iglesia Y en el libro Un pelo en la sopa, hay un pensamiento que dice Cuando un cristiano se vuelve impío, la iglesia mengua. Cuando un impío se vuelve cristiano, la iglesia suma. ¿Cómo es esto? Es sencillo. Cuando una persona, una familia... Se va de la iglesia. Ya no quiere seguir a Cristo. Quiere regresar a la vida antigua que llevaba. La iglesia mengua, resta. Pero cuando una persona o una familia decide aceptar a Cristo como salvador personal, la iglesia suma, la iglesia crece. Hoy en día, se habla mucho de plantar iglesias, sembrar una nueva congregación. Permíteme darles a conocer qué es, de acuerdo a la Biblia, sembrar una nueva congregación. He tenido el privilegio de hacer esto en diferentes países y por dicha experiencia Quiero compartir esto con ustedes hoy. En el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 41 dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como mil personas. ¡Wow! ¡Qué preciosa! y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de haber escuchado ese mensaje poderoso del apóstol Pedro, aceptaron a Cristo, y como tres mil se bautizaron. El verso 46 y 47 dice,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 Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. En estos versículos estamos encontrando una hermosa lección para todos nosotros. Una iglesia que se establece debe de crecer con nueva sangre. Cuando se planta una iglesia en un territorio nuevo, se hace con una familia o un grupo de familias, un grupo de hermanos, que van a trabajar ese territorio, que van a sembrar la palabra en ese territorio. Veamos por ejemplo Hechos 4.4 para ampliar lo que estoy diciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los varones era como de cinco mil. Hoy, algunas personas piensan que sembrar una nueva congregación es tomar un grupo de hermanos o un grupo de familias. Así comenzamos. Y al llegar al lugar, entonces invitar a otras personas que ya son miembros de iglesias, de los cuatro puntos cardinales, para que vengan y sumen. Y hay líderes que apoyan esto. Y eso no es así. Eso no es crecimiento de iglesia. Eso es la suma de miembros de otras iglesias para formar otra congregación. Crecimiento de iglesia, plantar una nueva iglesia, es lo que dice la palabra. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Crecimiento de la iglesia... Es que al sembrar la palabra, aquellos que no conocen del Señor, o los que conocen muy poco, o aquellos que están en otros lugares sin conocer la verdadera doctrina, escuchen la verdad de la palabra, lo acepten, se bautizan y se unen a la iglesia. Acompáñenme a Hechos capítulo 6 y el versículo 7.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 se unen a la iglesia. Dice la palabra, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, aceptaban la doctrina que se estaba predicando. En el mismo libro de Hechos capítulo 5 y el verso 28, nos dice, diciendo, no os mandamos estrictamente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 les había dado la gran comisión y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ellos no podían quedar callados, debían de predicar. Era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos, los líderes religiosos, los estaban callando, pero ellos no debían de callarse. Lo mismo ocurre hoy. A veces estamos predicando la Palabra, pero solo en X temporada. ¿En tal fecha vamos a hacer esto? No. La palabra debe ser predicada todos los días para la salvación de las personas. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice, Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Qué palabra más maravillosa por lo tanto amados oyentes crecimiento de, la iglesia, de iglesia o plantar una nueva iglesia una nueva congregación o igle crecimiento no está basado en jalar personas, miembros de diferentes iglesias a un lugar donde se está adorando a Dios no Quiere decir que todos los días en el templo puede haber estudios bíblicos. Si no se puede en el templo todos los días, puede ser por alguna aplicación en línea. Y también por las casas. Lea lea el texto, Hechos 5.42 Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si una iglesia se está constituyendo y todos los miembros están sentados y en el año no bautizan por lo menos el 10% de los que están, entonces no es plantación de iglesia, es traer a otros miembros a ese lugar y constituir una iglesia solo de miembros, pero la multiplicación el sembrar la palabra y tener nueva sangre es la base de establecer una nueva iglesia. Analícelo a la luz de las Sagradas Escrituras y vea si estás en el plan de sembrar una nueva iglesia y veas quiénes forman parte de eso. Tiene que haber personas entregadas, comprometidas y dispuestas a sacrificarse porque no se hace de la noche a la mañana. De esa manera, con el apoyo de todos estos miembros de estas familias, se va, comienza la siembra y se busca nueva sangre. No significa que uno no puede recibir apoyo de otros, pero se busca nueva sangre. Se enseña la palabra, y cuando ellos aceptan la palabra y son bautizados, la iglesia suma, la iglesia crece, la iglesia aumenta. Y estas personas entran, descubren sus dones y talentos y lo ponen a la causa del Señor y la iglesia sigue creciendo. Pero muchas veces, cuando se quiere establecer una nueva congregación... Se llama a diferentes personas de diferentes lugares y llega una gran multitud. Y cuando llega la multitud, comienzan los mismos pleitos. Es que yo conozco, es que esto se hace así. No, eso no es así. Y en vez de estar enfocados en atraer a nueva sangre, en enseñar y predicar la palabra, se ponen a pelear entre ellos quién consigue tal puesto, quién consigue el otro, no apreciados. Eso no es así crecimiento de iglesia. Que Dios pueda iluminarnos para que podamos poner en práctica cómo hacer crecer tu iglesia, basado en las sagradas escrituras. ¿Qué tal si oramos? Señor, queremos que tu iglesia avance. Queremos sembrar nuevas iglesias. Queremos que las personas te acepten como salvador personal. Buen Padre, queremos que todos aquellos que escuchen este audio y no te han recibido en sus vidas, te puedan recibir. De esta manera, la iglesia, tu causa, va a crecer porque personas que te están amando cada día más se van a unir a la iglesia. Otórganos tu bendición, otórganos tu paz y obra en nosotros una transformación por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, que Dios me los bendiga ricamente. Gracias por compartir estas meditaciones con los demás. Y hasta que volvamos a estar en sintonía, este es el Pastor Downs. Buenos días y buenas noches.